¿Cómo hacerse amigo de un pájaro? Esto funciona en todo tipo de pájaros. Todo lo que necesitas es... El pajarito que vas a amar...